El ajedrez eh, nos ayuda, en primer lugar, a ser organizados, a soportar trabajar bajo presión. En el ajedrez tienes que buscar sacar ventaja en una posición de la nada. La creatividad es muy importante, entonces creo que también puede ser una herramienta transversal en ese sentido. Este tipo de competiciones nos ayuda primeramente a entrar en contacto con universidades de Castellón, Alicante, que normalmente pues no, no tendríamos contacto con esas personas y se forman vínculos de amistad que en otro contexto no se formarían, entonces creo que también eso es algo positivo del deporte y en especial que se fomente tanto en el ámbito universitario.